Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ello. El día de hoy veremos el tema de mínimo común múltiplo de monomios, un tema muy importante en lo que tiene que ver con temas de álgebra. ¿Qué veremos? Veremos reglas para hallar el mínimo común múltiplo de los monomios y por último ejemplos de aplicación para Hallar los diferentes monomios. No siendo más, comencemos. No olvidemos que somos patrocinados por Industrias el Reflejo, limpieza y calidad que brilla. Veamos algunos de sus productos: tenemos el lavaplatos líquido, otra alternativa para lavar platos, y todo lo que tiene que ver con la parte de cocina, también el limpiador desinfectante es sus diferentes presentaciones, 150 centímetros cúbicos, 400, 500 y 800 centímetros cúbicos y, ¿por qué no?, los limpiavidrios en sus diferentes presentaciones y aromas, brisa marina y limón. Ahora, no debemos de olvidar que es una empresa caldense que se encuentra ubicada en todo lo que tiene que ver con manizales. Ahora sí, concentrémonos en las reglas. Tenemos lo siguiente. Primero, hallar el mínimo común múltiplo de todos los coeficientes. Y dos, se escriben todas las letras distintas, sean o no comunes, dando a cada letra el mayor exponente que tenga con las expresiones dadas. Veámoslo más claro con los ejemplos. Primer ejemplo, hallar el mínimo común múltiplo de AX cuadrado a, al cubo X. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos estas dos expresiones, AX cuadrado y A al cubo X. Como primera medida miremos la letra A, aquí el exponente es 1 y aquí el exponente es 3. Se toma el de, menor, de mayor exponente, en este caso sería A a la 3. Y en la x sería x a la 2. Miren que aquí x está elevado a la 1. Quedando a al cubo que multiplica a x cuadrado. Mayor exponente para a y mayor exponente para x. Veamos un siguiente ejemplo. Hallar el mcm de 8 a b cuadrado c y 12 a al cubo b cuadrado. En este caso miren que tenemos números. En este caso son coeficientes, el número 8 y el número 12. ¿Qué es lo recomendable aquí? Sacar el mínimo común múltiplo. Si tienen algún problema con el mínimo común múltiplo de números, les voy a dejar un enlace para que por favor lo verifiquen. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, este 8 al sacar el mínimo común múltiplo nos da 2 al cubo. 2 al cubo nos da 8. Y 12 es lo mismo que decir 2 al cuadrado que multiplica a 3. ¿Para qué se hace esto? Para mirar los exponentes que tiene el número 2 y verificar cuál es el mayor. Esto nos va a quedar 2 al cubo, que sería el mayor. Como no hay 3, se pondría el número 3. Y ahora continuamos con las letras A a la 1 y A a la 3. A a la 3 es la mayor. Por ello, se pone a este lado. B, miren que se conserva B cuadrado, B cuadrado. O sea que sería B cuadrado. Y por último, la letra C, que no aparece. Entonces, debemos anexarla, quedando B cuadrado, C. Al multiplicar estos números, esto nos da 24. A al cubo, B cuadrado, C. Este es el mínimo común múltiplo de estas dos expresiones. Veamos. Un siguiente ejemplo. Hallar el mínimo con múltiplo de 10 al cubo de x, 36 al cuadrado mx al cuadrado, 24b al cuadrado m a la 4. No olvidemos, como tenemos coeficientes, debemos siempre sacar el mínimo con múltiplo. Que en este caso sería 2 por 5, acá sería 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, 4 por 9, de ahí es 36. Y por último, 2 al cubo por 3, b cuadrado, m era 4. Vamos mirando entonces los números de mayor exponente. Para el 2, miren que el de mayor exponente sería 2 a la 3. Y para el 3, acá está 3 a la 2 y acá estaría 3 a la 1. Nos estaría quedando 2 al cubo que multiplica a 3 a la 2. 5 solamente aparece una vez, entonces lo ponemos acá. Y ahora continuamos con las letras a la 3, miren acá está a la 3 y a la 2, no hay más, a, a la 3, b a la 2, para seguir como el orden, m, m a la 1, m a la 4, quedando m a la 4, y por último x cuadrado. Si efectuamos toda esta multiplicación, esto nos da 360, a al cubo, b cuadrado, m a la 4, x cuadrado, este sería el mínimo con múltiplo de estas tres expresiones. Vamos a ver, por último, un ejemplo más. Hallar el MCM de 5X cuadrado, 10XY y 15XY cuadrado. Volvemos a encontrarnos con coeficientes, entonces sacamos el MCM. Nos daría 5X cuadrado, el de 10 es 5 por 2 y el del 15 sería 5 por 3. Entonces, ¿qué pasaría acá? Pues el 5 se conservaría, quedando 5. El 2 no es solamente sino 1, ponemos el 2. El 3. Ahora las letras x, la mayor es x a la 2. Y la mayor aquí, en las y, es y cuadrado. O sea que este y cuadrado debe aparecer a este lado. Teniendo esto claro, efectuamos la multiplicación. Esto nos da 30x cuadrado y cuadrado siendo este el mínimo común múltiplo de estas tres expresiones. Vamos a dejar algunos ejercicios para afianzar estos conceptos. Tenemos este primer ejercicio, acá hay dos expresiones, para que lo hagan. Y practiquen, este es otro ejercicio. Y por último, este ejercicio. Si tienen alguna duda o me pueden escribir en la parte de los comentarios para que me comenten cómo les fue con la solución de estos ejercicios. Con esto podemos dar por concluido el tema de mínimo como múltiplo de monomios. En el próximo video veremos el mínimo común múltiplo de polinomios. No olvidemos que fuimos patrocinados por Industrias el Reflejo. Les voy a dejar... Una pequeña reseña de nuestro patrocinador. En Industrias El Reflejo tenemos las mejores soluciones en materia de limpieza y desinfección. Como somos fabricantes, podemos ofrecer precios especiales a distribuidores y mayoristas. Domicilios 897-1601. www.industriaselreflejo.com. Limpieza y calidad que brillan. Si te gustó mi video, no olvides de dar una manito hacia arriba y.